El proyecto está, está saliendo un segundo esperado. Si sigue así obtendremos grandes beneficios. Pues yo diría que podríamos hacer también algo parecido en Madagascar. No, pero ¿no hay tribus y demasiadas especies? No, tú tranquilo, que eso, eso seguro que nosotros lo organizamos un poco, ponemos ahí unos cuantos chalés y queda perfecto. Vamos, bueno, yo creo que está bien. Y además tendremos grandes beneficios porque allí no hay tanta competencia como aquí. La verdad es que está bastante bien. Todo bien. Pero me sigue preocupando un poco, pero si lo tienes controlado. No, las yo creo que eso no importa, porque... Uff, allá hay mucha vegetación. No, con que quitemos un poco no se va a notar. O sea que tampoco pasa nada. Pues adelante. ¿Eh? Pues ya está. Bueno, pues por aquí. Estamos bajando ya lo que sería el bosque. Aquí típico de Madagascar. Bueno, ¿y me podrías explicar algo de la fauna y la flora local? Pues sí, mira, aquí en Madagascar tenemos mucha diversidad. Lo que pasa es que con la constante llegada de nuevas empresas y, y construcciones, cada vez está más contaminado y nuestras especies cada vez se extinguen más. ¿Crees que es tuyo todo lo que pisas? Te adueñas de la tierra que tú ves. Más cada árbol rocai... Ajá, y todos estos han sido extinguidos por la contaminación. Eso ya sí, veo que está, está esto... Hombre, bien, guardado. Sobre todo Sí, está muy, muy contaminada aquí. La gente es aprovecha nuestras tierras para hacer turismo, hacer piezas, hacer de todo porque como las tierras son mucho más baratas que en sus países, vienen aquí y Ajá. se creen que esto es suyo, ¿sabes? Lo compran y... y... aquí hay más especies. Sí. No, si seguimos por este camino podemos encontrar varios cementerios de, de especies extinguidas porque además de las especies que se extinguen no las llegamos a conocer ni siquiera los habitantes de más porque muchas de ellas... Ni siquiera, hay tantísima diversidad aquí Que ni siquiera se a conocer las cosas Simplemente, da pena, ¿eh? Cómo se extingue todo eso.